Por último, los egipcios creían que el poder de la boca se transmitía al soplar y la mer. Ambos estaban relacionados con la creación. Soplar implicaba ofrecer un aliento de vida, como se hacía con los cadáveres. La mer se relacionaba con el semen, ya que este y la saliva se equiparaban como potentes agentes generadores, del mismo modo que la boca y la vulva. Por ello, la diosa vaca de la belleza Ator, daba bendiciones con lametones. Por otra parte, se consideraba que al tragar algo se obtenía las propiedades de ese elemento, como ocurría con el alimento. Así, en el himno caníbal, el faraón devora a los dioses para obtener su poder.